Hola, hola, buenos a todos, aquí se comentando Un día a la taberna y hoy Volvemos con Total War Warhammer 2 Nuestra campaña con los caballeros De Caledor, que estamos en un punto De inflexión bastante Importante, o sea, hemos completado un primer Ritual, sí, pero Pero, ahora estamos aquí en estas Zonas, o sea, solamente Tenemos estas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ciudades, hemos entrado en Guerra con los eh, Guardianes del Vórtice Creo que era ah, Bueno, con los centinelas Aquí cada uno lo suyo Y está, está el tema peleagudo Perdimos aquí una batalla brutal Con este ejército No, no, no, no. Uy, ¿Dónde estamos? Aquí con el ejército de Inric Perdimos a los príncipes Dragón, el noble La maga se nos quedó tiritando tenemos problemas, eh. Tenemos problemas. Entonces, la idea o lo, lo. Lo mejor para nosotros es poder conseguir la ciudad de vagar. Entrada a muerte con este ejército y llevárnosla de la forma que nos sea posible. Porque si no, lo vamos a usar muy mal. Ahora bien, vamos a por ello. O sea, este turno no tenemos nada más que hacer. Tenemos todos los movimientos listos, todas las construcciones en su sitio. Así que vamos para adelante. Veremos, a ver. a ver. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ofrece? La verdad es que el, la batalla contra el caos nos dejó muy debilitados. Perder los, los. las zonas que perdimos. ¡Uh! ¿Nos atacan a Antoch? ¿Por qué? Vale, pues nada, vamos a librar la batalla. Vamos a librar la batalla. El no tener un héroe nos va a perjudicar mucho, eso lo tengo yo claro, pero pero en nuestro siguiente movimiento somos capaces de ganar o, o conquistar su ciudadela y volver a recuperar esto en caso de que no lo hagamos ahora, porque esta, esta batalla la gana el rey. O sea, el rey funerario nos derrota este ejército porque nosotros contra ellos somos capaces de aguantarlo. Yo creo que lo que vamos a hacer es... Vamos a jugar poco a poco a ir quiteando las unidades. O sea, no vamos a llegar a chocar. Nuestra idea es disparar a muerte. Iremos trabando las unidades si eso de una en una o nos llegaremos a quitar las unidades, pero claro. A ver, nosotros aquí vale, una segunda, vale vamos a dejar rango suficiente, eso es, como para, vale esto va a ser el 1 y aquí vamos a meter el 2, maravilloso, vale perfecto, esto lo vamos a fijar y esto también vale iniciamos la batalla y así cuando ellos ya estén casi llegando nosotros podemos echarnos un poquito por atrás vale vamos a avanzar un poco los arcos para poder ir disparando que bien caminan en formación eh Buah, claro no vemos nada porque están justo detrás de esa colina meteremos una primera descarga y luego nos iremos uh. vale sí metemos una primera descarga y nos vamos para atrás corriendo todos. Ah, digo. What? Uy, cómo se está agrupando. Viene con todo el mundo en línea, eh. Llegamos, llegamos, llegamos. En cuanto llegamos, disparamos y ya está. Ya, ya, ya. Eso es. Vale, muy bien esa primera descarga. Otra podemos tener Otra descarga Vale, perfecto, nos retiramos Nosotros somos más rápidos Seguro, seguro, seguro, seguro Entonces vamos a ganar distancia Sí, nuestra velocidad es mayor que ellos Vamos a ganar esa distancia que queremos Y ahora en cuanto estemos Volvemos a disparar Oh, ¿por qué nos hemos cruzado? Vale, ok Madre mía. Ni la natación sincronizada, chiquillo. Menudo ejército. Vale, vale, vale. Perfecto. Ellos van a perder la su primera unidad. Están intentando reincorporar, pero no van a poder... Podemos reventarlos... Ya. Yeah. Vale, vámonos. Corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos. Corremos, corremos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, ok, ahora vamos a chocar de frente. Vosotros aquí, vosotros aquí y vamos a chocar casi para bar Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Esto es muy positivo para nosotros. Vale, muy bien con esas descargas. Muy bien esa carga, bravo. Vale, vale, perfecto, perfecto. Lo hemos jugado muy bien. Ahora el problema va a venir con ese señor. 100%. Vale, todo el grupo 2 lo quiero aquí contra este señor. Perfecto, esta carga nos viene genial para limpiarnos este grupo. Nah, el daño nos lo ha provocado la carga inicial. 100%. Ahora a ver si lo podemos, si somos capaces de combatirlo o de contrarrestarlo, si no vamos a tener problemas, ¿vale? Vale, vale, vale, oh, pega duro, ¿eh? Pega duro. Vale, vamos a rotar esto aquí, pero ya. Y vosotros aquí, a este señor de aquí, ¿vale? Y nosotros también. venga carga por detrás, eso es perfecto todo el daño que podamos hacerles es poco porque huyen venga ah digo, por qué razón hemos parado de disparar o porque estamos reventándonos con fuego amigo, a lo mejor es una buena razón para parar Ah, pues no, ¿eh? Bueno, no lo sé Es que ya tengo mis dudas Vale, vale, no, sí que se puede, sí que se puede no, no aguanta, ¿eh? No aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta Lo pierde todo Perfecto Maravilloso, maravilloso, maravilloso Que hayan perdido este ejército Nos viene a nosotros de lujo Porque ahora luchamos nosotros solo, solo Contra la guarnición Ay, ¡Qué buena, qué buena onda nada! Venga, esa última... Eh, eso es, y no les queda nada. Perfecto, victoria decisiva. Uf, vale, victoriosos. Comenzamos con esto, comienza nuestro plan de recuperación. O sea, tenemos que volver a resurgir de nuestras cenizas. Somos el príncipe dragón, pero bueno, hijos del rey Fénix. Hijos, creo que por el lore somos hijos del rey Fénix, no lo sé. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tenemos que hacernos fuertes ahora, en esta región, tenemos que hacernos fuertes. O sea, aguantarla ahí y cumplir el objetivo de subir el, el. orden público. Con eso, con eso me conformo. A partir de ahí ya iremos creciendo. Aguantamos la lucha contra Kenry. Eh, etcétera. Pero nos tenemos que hacer fuertes en esta posición. Luego, ya si eso, cuando tengamos más ingresos, y. Es que hemos perdido toda nuestra fuente de ingresos entonces los próximos capítulos será para recuperar esos ingresos, poder tener esa fuerza económica que te impulsa el ejército porque si no, estás fatal y ya con eso a ver ¿qué, qué, qué objetivos porque ahora mismo no tengo en el radar los objetivos que tenemos que, que hacer para ganar la campaña la verdad es que eso creo que no lo he mirado en todos los capítulos que llevamos ya habría que recordarlo que refrescarlo vale, perfecto victoria decisiva, ya se ha perdido el ejército entero vamos a quedarnos con el tesoro es que son 200 bueno, en verdad, en verdad nos vale la pena arqueros vale, ok, nuestro turno, tecnología investigada maravilloso Facción destruida, seguidores del caos. Me encanta. ¿Facción destruida? ¿Kaledor? ¿What? Eh... Me dicen por pinganillo que esto es un problemón de cuidado. No, no. No, no. Vamos a asediar aquí. Bueno, si no hace falta asediar, victoria decisiva, pocas bajas. Vale, pues vamos a tirar de autorresolución. Vale, perfecto. Y ocupamos, ocupamos, ocupamos. Bueno, es que no sé si saquearlo. Solo durante el próximo turno. Es que menos 30, no sé si nos sale la cuenta Necesitamos reposición de bajas, el tesoro nos viene muy bien Vale, vamos a hacer tomar ocupar Pero porque lo necesitamos Vale, aquí en, en la provincia ¿Qué vamos a hacer en la provincia? En la provincia lo obvio es ¿Dónde está? Tributos, no, lo siento Rango al reclutar Purgar la corrupción, vale Ok, vamos a subir A este señor de nivel, le vamos a poner aquí Su bufo Vale, vamos a meterle maestro de espadas, para que tenga más dañito. Y a Imrik nos lo llevamos hacia Antoch. Perfecto, vamos a visitar aquí este dragón, a ver qué combate o qué, qué trato nos puede ofrecer. Ahora que estamos aquí, ¿qué más queremos? ¿Qué más le vamos a poner a Imrik? Vale, vimos y observa uh. Disciplina de hierro... Uh, orden público mm, lo necesitamos porque vamos a pasar tiempo aquí pero esto también está muy bien lanceros tienen fuerza del arma defensa cuerpo a cuerpo resistencia a la, a la magia y guardia del fénix vale vamos a meternos vientos favorables que nos suben los el daño de proyectiles esto es una pasada vale Vamos a ponernos vientos favorables. Que mira cómo tenemos los proyectiles que están a puntito, puntito de subir. Uh, ¿qué tenemos? Para... Ah, y la maga. ¿Qué le vamos a poner a la maga? Tiene más nivel que Enrique. ¿eh? Ah, vale. Vamos a acabar de subir la espada de Ronan perdida. Espada, espada ignia de Ruin. Vale, perfecto. Ok, con eso, con eso estamos más que servidos. Vamos a reclutar aquí. Oh, nos van a atacar las fuentes de vida eterna. Oh, y, la y a la pirámide negra de Nagash no llegamos ni de milagro. Vale, vamos a reclutar aquí. Nada, vamos a reclutar básicos, ¿vale? Lanceros. Vale, vamos a reclutar tres de lanceros para hacer una línea frontal fuerte en el ejército de Heinrich. Ok, no vamos a reclutar porque no podemos Y el problema es que no tenemos tecnologías a investigar o sea, Ah, bueno, tenemos esta que dura seis turnos Pero nos tenemos que poner con esto ya Porque si no, no llegamos Vale Ahora bien, llanura de los colmillos ¿Dónde está? Vale, la llanura de los colmillos Vagar lo vamos a reparar Por completo Muchas gracias y en la llanura de los colmillos no llegamos a poner nada. De momento está nivel 1, pero nos hemos gastado ya todos los dineros para poder meterlo. Vale, a Emric es eso. Ahora lo llevaremos por aquí para recuperarnos. Y mientras vamos recogiendo dinero, podemos saber qué nos ofrece de pacto este dragón. Que nos va a saltar aquí. Vale, lo sabíamos. Lo vamos a dejar pasar. 150 perdido, es que estamos muy mal, nos hace bien por todos lados, no nos podemos parar, asentamiento perdido, vale, vale, orden público, perfecto, me gusta, vale, vamos a ir a la llanura de los colmillos, que al fin y al cabo no deja ser un traspaso entre asentamientos y aquí la pregunta es qué nos queremos, o qué queremos asentar. Esto va a reclutar Fénix. claro, pero no, no, no, no, es que esto necesitamos reclutarlo en, en un asentamiento que sea capaz de continuar la investigación, si no, no vamos a ningún sitio Carros de leones Esto, a ver, por comercio no nos viene mal, producción de pieles, vamos a ponerlo un poquito, un poquito De, de dinero nunca viene mal Vale, aquí no tenemos nada que mejorar Por el momento No, turnos para accidente 8 Puf. Vale, ok Pues nada Estando como estamos vamos a reclutarle Aquí más No, nos lo hemos gastado todo, ok Pues nada, siguiente turno Y tenemos que ver, a, ver dónde avanza ese ejército Porque va a ser preocupante Uh, me lo veía venir Unirse a la guerra contra el clan si Nos pagan 300 sí. Vale O sea, me vas a pagar 300 Pero no voy a ir a nada Y vamos a poder vagar otra vez Casabar, como tiene la guarnición cuatro, Un noble, cuatro lanceros, cuatro arqueros y ya está, ¿no? No tiene nada más de guarnición. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Casabar tiene una guarnición bastante potente. Vale, eso me gusta. Como no podemos ir, vamos a venir aquí. Y a ver qué tiene este dragón para ofrecernos. Uh. Negociar con el dragón. paciencia el temple de Imrath Dios vale vamos a aparcarlo porque no vamos a llegar vamos a volver, bueno nos ha, nos ha dado tiempo a volver, nos ha dado tiempo a volver Bueno, una cosa por otra Vale, no podemos reclutar más para este ejército Es que la cosa es Vamos a luchar contra esto Y si nos revientan, ¿qué hacemos? Rezamos porque Casabar Un señor No, un héroe sí Vale, un noble Le falla la atención Coste de reclutamiento más 10% Motivador es que perder influencia no la estamos usando, en verdad. Y a lo mejor deberíamos. ¿Dónde está Kenry? Poco amistosa y mejorando. Guerra contra los Dunes, guerra contra los Centinelas. Vale, vamos a mejorar las relaciones. Eh, ¿Podemos hacer un pacto para parar la guerra? No es coña. Contra Kemri quiero parar la guerra. Kemri. Diplomacia, oferta, trato de paz. No va a funcionar. Lástima. Fuck. <risa> vale, contra Numa. Peor. Gran poder, guerra contra Kemri. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Nos pueden ayudar los... los arqueros de Oreón? Está en guerra contra Numas. Oh. Vale, venga, vente, ayúdanos. Vale, ok, no está, no está mal, no está mal. Ahora bien, ¿qué, qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Uh, vale, vamos a aumentar el crecimiento y la repoblación de bajas Me parece correcto Aparte de eso 550, no tenemos nada de nada de nada Y es que claro, no podemos ni reclutar aquí Fua, Y este solo tiene arqueros, eh Vale, ok, pues nada Vamos a pasar al siguiente turno A ver qué ocurre Pero vamos a tener que defender Casabar seguro Pestiles, Kenry ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se marchó! Numas... ¡Oh! ¡Los de Numas se han marchado también! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Van a atacar Vagar. El enemigo ha completado el ritual. Los tiros están divididos con un pulso cromático y los vientos agullan... ...atrayendo a las nubes en jirones que giran en espiral... ...chillando hacia la isla de los muertos. Uno de nuestros oponentes ha completado un ritual. Una parte de su diseño maldito por imponer su voluntad sobre el gran vórtice... ...y por tanto subyugarlo a sus propios fines... Debemos atacarles antes de que sea demasiado tarde O doblar nuestros esfuerzos para dominar el vórtice Y derrotar a nuestros rivales de una vez Vale Hay muchas dudas Hay muchas dudas Sobre cómo vamos a gestionar o defender Todo Y eso me agobia Una barbaridad En Vagar podemos reclutar algún No, un señor, no, un héroe, repito Destructivo. Carga fuerza del arma, se esmera mucho. Uh. Uh. Este nos viene muy bien. Literalmente, o sea, es un gasto que nos va a hacer eh, generar o tener más... Más... Vale, vale, vale. vale. Reponer tropas. Ah, pero... Bah, es que aún no lo podemos unir, entiendo. Vale. Fuck. Cuesta dinero reponer tropas. No, es gratuito. Mm, mm, mm, mm. En Antoch, porque esta gente aún se puede girar, eh. No sé si vendrán aquí o si vendrán a atacar a vagar. Me dolería mucho que nos atacaran vagar Estos están, bueno, más o menos están repuestos. Antoch está feo. Ya uno de los colmillos aún lo tenemos mal. Hay que subirlo, habría que subirlo a nivel 2 lo antes posible. Bueno, veremos. Ok. No tenemos nada más. Finalizamos turno y vemos a ver cómo nos movilizamos. ¿Qué ha ocurrido? Kenry. ¡Oh! Nos han asediado Casabar. Vale. Hay que ir a defender. Asentamiento asediado. Casabar. Arenas movilizas. Severo. Orden público más dos. Vale. ¿Podemos cambiar? Esta gente tiene que tener un ejercitazo. Vale. Ok. Eh, diplomacia Arqueros de, de oro Diplomacia, Añadir. Unirse a la guerra contra Kemri Aceptar No puedo aceptar Estos términos Vale Es que tenemos un problema con eso ¿Eh? Sudenburgo con esta gente porque... Acuerdo comercial. ¿Por qué? Eh, eh, eh, vamos a tirar influencia con Sudenburgo, ¿no? 23 y mejorando... Mientras las razas más jóvenes retocen y luchan, nosotros nos aprovechamos de ello. Aconsejamos a Imrik que haga una propuesta a Theon, Holt. Si creen que la idea es suya, mejor que mejor. Vale, ok, bueno, veremos cómo progresa eso. Ahora vamos a tener que liberar... Uh, que ha subido de nivel. Ah, vale, nuestro príncipe, perfecto. Vale, vamos a meterle otra en Maestros de la Espada. Ahora bien... Vamos a unirlo al ejército, perfecto. Ahora, habrán subido los ingresos gratuitamente prácticamente. Y en un turno llegamos. No, es que lo que me va a doler es ir, quedarme a medio camino y que me asalten. Vale. Vamos a movernos con los dos ejércitos a la par. Y ahora nos liberaremos del yugo de Khemri. Vale. Siquiera guerra la vas a tener. Finalizamos turno y vemos a ver qué ocurre. No tenemos nada que hacer, ni construir, ni nada. A ver, esperemos que todo vaya bien. Khemri, enemigo levantado, saqueo. Oh, ya han venido los de Numas. Casabar, saqueo. Vale, bueno, por lo menos ya sé que tienen. Aquí este ejército es muy tocho. Vamos a quitarnos este de medio. No jodas. No me digas que no vamos a llegar. Vale, pues nada, iniciamos con el de... Imbric. ¡No! ¡Oh, va, Que no llegamos con ninguno, tú. Esto es lo peor que podía pasar. Pero lo peor. Vale, vamos a meter aquí una plaza... Sin duda, es que torre vigía nos hace falta, pero no podemos meterlo. O sea, no hay dinero. Una plaza está bien. Nah, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Buah, y me van a atacar aquí. Diplomacia. Los arqueros. Ay, no están en guerra. ¿Alguien me explica cómo es posible que hayan venido hasta aquí pasando.? Oh, no sé para qué me uno a la guerra, tío. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me la han liado. Me van a quitar Quexol. Me van a quitar Quexol. Buf. Qué asco, por dios Vale, final de turno, no llegamos Se van a ir O bueno, me van a atacar Nos van a atacar Vagar Además prácticamente por orden Ah, nos asedian Vale, mira Qué pesadilla de campaña No tiene otro nombre, eh ¡Qué pesadilla de campaña! Se ha marchado, tío. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, dentro de poco tendremos el dragón solar aquí, ¿sabes? Yo qué sé, una por otra. Limpiar a la corrupción. que el resto no me llama. A este aumenta la reserva. No, porque es que todo, todo, todo, canción ardiente. Bueno, sería gratuito. Nah, pero estoy fatal. Vale, nos vamos a quedar con este ejército aquí en Casabar. Con Imrik vamos a poner pies en Polvorosa para llegar hasta Antoch. No llegamos en un turno. Negativo, pues ala. Vale, es que nos toca poner la plaza, sí si o sí, si, para generar unos pocos ingresos. Y claro, con esto ya bajo asedio estamos fatal. Y contra esto no podemos. Las amerratadoras son una locura. Los esclavos. Buah, tienen tres caudillos. Lanceros. Dios, no sé cómo va a estar esto, ¿eh? A ver, diplomacia contra el agua. Vale, tenemos coordinación bélica. Aquí Con Zlatan Coordinación bélica Aquí Que vengan Ayudarme, me da igual si se mueren uh, Con Zlatan Están súper mal, ¿no? Vale Ok, con eso Apañado, A ver si podemos salvar al Quextol en los 11 turnos que tenemos. ¿El ejército este? ¿A quién van a atacar? Vale, que vengan para acá. Vamos a echar mano de la diplomacia. Si no nos podemos salvar de ninguna otra forma y no podemos echar nosotros hacia adelante, que vengan a ayudarnos. Hay que ser poco orgullosos. A ver si con eso... Podemos salvar algo Pero es que es súper difícil La actitud canalizar Dios Dios ¿Esto se puede ganar? A ver, yo confío en la maga y en Imrik Pero es que lo simulo Y me quedo tan pancho Si solo pierdo cosas del asentamiento ¿400 bajas de Imrik? ¿Y solo 29 de la maga? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Vale. No sé qué estoy haciendo yo mal, ¿eh? En algo me tengo que El hedor de las alimañas infesta este lugar, mi señor. No permitas que los escaven te debiliten. Impide, como sea, que sus chillonas mentiras se abran paso entre tus seguidores. Vale, pues nada, habrá que ir. Si podemos movilizar a la peña, pues mucho mejor. Vale, ahora bien... Con esto de hemos perdido... Ah, claro, porque hemos perdido, hablar Lo que no sé yo es cómo podemos luchar contra este ejército, ¿eh? Tal y como estamos ahora, está difícil la situación. Vale, vamos a mejorar. Antocha nivel 3. Sin duda vale, vamos a dejarnos aquí la pasta perfecto, vamos a meter a Imric aquí ¿Eh? no podemos reclutar un señor no, pero podemos reclutarle a Imric una de lanceros que no va a llegar mm, podemos movilizar esta cerca de Antoch llegaremos a apoyar seguramente ¿No? Se, se, se interseccionan los de estos. Vale, perfecto. Entonces, sí que tenemos apoyo. Vale, y aquí, aquí podemos frenar ya este ejército de aquí. Ahora, con Antoch siendo nuestro baluarte, ya estando a nivel 3, aquí podremos poner la embajada élfica. Que nos aumentan los comercios, los ingresos. Y ya con eso desbloqueamos la tecnología de los avances comerciales y empezamos a sacar todo esto, mantenimiento de dragones, ingresos por comercio, armas a dos, vale, o sea, sacamos cositas que nos van a venir muy bien, ok, así que nada, por hoy eso ha sido todo, están siendo capítulos muy duros, estamos perdiendo mucho terreno, pero bueno, luego vendremos a empujar, eso es importante que lo tengamos claro, así que nada.